Si el día está demasiado caluroso y quieres algo que te refresque, haz este truco y enfría cualquier bebida rápidamente. Solo envuelve el envase dentro de un trozo de papel de cocina húmedo y mételo al congelador durante unos 10 o 15 minutos. Y listo, tu bebida estará completamente fría. Si te gustó este tip, compártelo en tus redes sociales. Y deja tu like aquí abajo. Suscríbete a mi canal cabón Red y dale click en la campanita para que YouTube te diga cuando he subido un nuevo video. Por cierto, aquí puedes checar mi video anterior Aquí te puedes suscribir Y acá, un video que seguramente te gustará